Soy la feña de Mesa Gráfica y hoy les quiero recomendar este libro que se llama Hiroshige, 100 famosas vistas de ledo de Editorial tache Este libro recorre un poco la historia eh, gráfica de Hiroshige y nos muestra sus famosas postales del grabado japonés que a fines del siglo XIX eh, influenciaron a los grandes impresionistas de la época como lo fue Van Gogh, que podemos ver aquí más en las primeras páginas del libro ¿Ya? y a Toulouse-Latrec También nos recuerda un poco... Eh, Hiroshige es posterior a Hokusai que es el que pintó esa ola muy bonita que todos conocen que parte de la serie que se llama Las 36 vistas del Fujiyama. y habla un poco de la obsesión que tienen los artistas japoneses con algunos lugares Hokusai tenía el monte Fuji en este caso Hiroshige tenía la región de Edo y son solo paisajes paisajes, situaciones que se dan en esa región Solo es eso podemos ver las postales que es muy típico del arte japonés el libro viene además en tres idiomas por lo tanto si les es más cómodo leer en inglés o en italiano más que en español bienvenido a ser si quieren ganar una copia de este hermoso libro que sirve como referencias de color o de paisajes pueden dejar un comentario en la cajita de acá abajo y no olvides suscribirse a nuestro canal de Mesa Gráfica y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También estamos en fotológico. Mentira, ya no estamos en Ya cerraron. cerraron. Es ¡Y de ¡No te creo! ¡Ja, <risa>